Aquí hay una mejor de hay un escudo acá. corporal. Aquí Nivel hay dos. un sub. Aquí hay una P20-20. No sé qué coger ya, ¿eh? Exploremos por aquí. Podemos con Muchas la gente ¡Más no? Más, ¡Más, Necesito un escudo corporal. <risa> Quiero que investiguemos un poco. Esta aquí área. hay un estabilizador de cañón. Nivel 2. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. No, eso es mío. Aquí hay un cerro. Aquí hay una culata estándar. Nivel 3. Eso es mío. <risa> I, I think drop a blue one. I bring it Aquí hay una culata estándar, nivel 2 Aquí hay un cargador ligero ampliado, nivel 2 Necesito un cerrojo para escopeta No, no. Aquí hay un cargador ligero ampliado. ¡Muchas gracias! Portal listo. Que busquen el botón. El anillo se cierra en un No estamos cerca. 5 segundos, y está lejos. bueno, no hay problema. No. Necesito un Si Necesito una mira para su ego. No, mal, eh? no, no, Hay una nueva barca. no, a entrar, pero no, no, no, no, de gas desplegada. Atención. ¡Adiós! Fuera. Estamos todos fuera del anillo. Esos packs de su nuestra probabilidad de victoria. Joder, os ha de No, Debo ir más rápido. No resulta un armuco. Aquí hay una bolata estándar. Nivel 2. Colocando una variable independiente. Aquí hay una mejora de arma. Selector de fuego. Close. I'm learning. de eso Atentos! Yeah, I'm just eliminado aún. Necesito recargar mis escudos. Buscando trampa de gas. ¡Curando! Otro no pelotón, vamos, vamos. El, el espion de asiento Recargando Necesito recargar Colocando trabajo No volverá a levantarse después de eso Una eliminación no. Colocando un portal Vayamos aquí, colegas I do fall, wait, wait, wait Zip on me, zip on me Nueva paleta, no, no, no por mucho colocado. tiempo tío Lena here? Enemigo avisado. El anillo se cerrará en un minuto. Eso ha tenido que ver. Deberíamos investigar a new Preparados, listos ya. 45 segundos y está lejos. Pero bueno, no hay problema. So Tiene lo que quiero ¿eh? ¿no? Nunca no, bueno, voy no a tener como esto. marcha! ¡Es que cierra! ¡Ah! que ¡A! Carísimo, buscando otra manera de supervivencia. Llega un pack de supervivencia. Más rápido, más, más. No, aquí hay línea recta, eh. Sin importancia. In front of her no. estado a punto de morir. Tengo tantas cosas que... ¿Estás disparando? ¿Estás disparando? ¡Me están disparando. ¡Me están 5 segundos no, no. Pero podemos llegar simplemente a portal. Oh, colocando un portal Quedan no, no solo 30 más. segundos El anillo se mueve No tengo, no tengo loco tío ¡Se ¿Eh? marcha Exploremos por aquí ¿Entendido? Cargando escudos. Vamos, vamos. Quedan 10 segundos. El anillo está cerca. Aquí, aquí hay, hay una amenaza. Sep. Atención. Más rápido. Más, más. Contando trampa de gas. Vayamos aquí, colegas. La no va a Llevo, La, un de asiento. Variable independiente añadida. Trampa de gas desplegada. Aquí hay una vida. Medio alcance. Si alguien me necesita, estaré por aquí. A mi bola. Variable independiente añadida. Colegas, toma ya. 40 más rápido, más? Oh, vale. Estamos cerca de la. Necesito munición pesada. Todo está mucho. Administrando ayuda. Aquí hay un subfusil, Prowler. No, ya, pero. Eso ¿sí? es mío. <risa> Todo está mucho, tío. Aquí hay una oh, caja de enemigo 10 segundos hasta que se cierre el anillo. Vamos, vamos, vamos. No tiene tío. Colocando un portal. Hostia. Más. Plataforma de salto. He colocado el portal. Sospecho que encontraremos algo aquí. Buscando trampa de gas. Gracias. ¿Dónde están? Ronda cinco. Empieza la cuenta atrás del anillo. Vamos del tira a la casa. ¿eh? Podríamos, podríamos, podríamos por investigar aquí mismo. Velozando. Uh, ya, yeah, si son fenses, lanzando termita, one shot. A nosotros, a la parca. Bien jugado. Colcando trampas. 30 segundos. No no. No, no, no, no, no, otro pelotón. Se marcha. I think it's only one, man. Fine. Oh. No GG GG my God. gg Oh my God. ¿Cuántas kills? 6, sí, chaval. Casi 2.000 de daño. 2.000. Casi 2.000 de daño. 28, 28. ¿Qué dices? ¿Qué esto? Joder. Bueno. Un momento así para. Para la miniatura. Let's go